¡Uf, qué bueno! Ya estamos otra vez aquí en vivo. Muchísimas gracias Hispanoamérica por estar escuchándome y te voy a traer este ejercicio que la verdad no está tan complicado en Photoshop, pero te va a permitir explorar más en capas de ajuste, explorar más en, en trazados. y Ya sabes cuál es nuestro lema, pues este, pocos pasos, grandes resultados. Les damos la bienvenida a los que se están incorporando en este momento en vivo aquí conmigo. Esta señal la estamos generando desde la mitad del mundo, desde la bella ciudad de Ibarra, desde la Universidad Técnica del Norte. Así que manos a la obra. Muy bien, aquí tenemos ya nuestra capa eh, ya adelantada con el texto. Bueno, elige cualquier esto, definitivamente, cualquier texto. La cosa es que voy a hacer lo siguiente, ¿no? Sobre la capa de texto voy a dar clic derecho y voy a convertir en un trazado de trabajo ocultaremos la capa y crearemos una capa nueva sobre la capa nueva me voy a dirigir al menú filtro voy a poner interpretar y llama esta opción está puesta desde el 2015 así que eh, si estás en versiones anteriores pues te recomiendo que la puedas actualizar no y obviamente aquí el cloud que esto está de perlas esperamos un poco que se cargue entonces Vamos ahí. Una vez que se carga, tenemos seis tipos de llamas. Vamos a elegir la número 6 y vamos a dar clic en OK. Simplemente por cuestiones de tiempo, no vamos a explorar las opciones que nos está dando, pero no te preocupes, simplemente dale clic en OK. Y que no solo vas a obtener este resultado que vas a ver en este momento. Listo y voilà Llega y llegó. Perfecto. Muy bien, ahí lo tenemos. En el panel de trazados, en la zona gris, voy a dar un clic aquí para ver el efecto que tenemos en este momento. Me dirijo otra vez al panel de capas y con control clic voy a seleccionar el contenido de este efecto que acabo de crear. En el panel de capas de ajuste, elegiré una de degradado y estaba ya probando con algunos de ellos y me voy a quedar con este, con este café que está aquí. Voy a dar clic en OK y como modo de fusión ya probé muchísimos y me gustó realmente multiplicar. Ahora voy a repetir de nuevo los mismos pasos sobre la capa de texto que está oculta. Voy a dar clic derecho y voy a convertir crear trazado de trabajo. Voy a fijarme que en la parte superior tenga la nueva capa. Sin embargo, como color frontal voy a elegir un color rojo, un pincel Voy a cerciorarme que tenga entre 25 y 30 píxeles de diámetro porque realmente sale bastante efectivo lo que quiero comunicar. En el panel de trazados, con el trazado activo, voy a colocar la opción que dice contornear trazado. Simular presión que esté activo y clic en OK. Nos va a dar ese efecto que está ahí. Clic en el área gris para ocultar los trazados. En el panel de capas voy a hacer exactamente lo mismo, es decir, control clic para cargar la selección de este trazado y ahora voy a trabajar con un degradado de igual manera también estuve probando con este que está acá y me queda realmente súper bien ya casi está no, no sin antes indicarte cierto antes de nada en la capa donde tenemos el pincel con el color rojo en estilos de capa voy a colocar un bisel y relieve para que le dé más efecto a lo que estás a pocos segundos de presenciar te recomiendo que puedas intentar con cualquiera de los que están ahí y simplemente damos clic en OK si gustas también puedes poner una sombra paralela que también le va a quedar bastante bien así que voy a regresar otra vez a efectos y voy a colocar la sombra paralela la que viene por defecto otra vez clic en OK muy bien, estamos casi listos para terminar y rematar nuestro trabajo voy a ocultar la capa 1 porque quiero quedarme solo con las capas visibles que están aquí presentes y voy a presionar este atajo de teclado, Shift-Alt Control E o Shift-Option Comando E en una Mac para crear toda esta capa visible como la estás viendo en este momento. Aquí está totalmente visible. Todas las capas las hicimos una sola. Y en la capa que está en la parte superior, voy a colocarle este filtro que está en galería de filtros. Esperemos que se cargue un poco. Dice estilizar y se llama Glowin Ages. Simplemente clic en OK. Dale clic en ok, ya casi lo tenemos para rematarlo le podemos colocar un modo de fusión que tranquilamente puedes probar con cualquiera de los que están ahí, yo simplemente me voy a quedar con diferencia y si lo ves, pues prácticamente hemos terminado nuestro ejercicio como lo estás viendo, bastante práctico y efectivo, te voy a dar un consejo súper sano utiliza las capas de ajuste en este caso para rematar o sea, para mejorar más tu propuesta digital, tu propuesta gráfica Espero que te haya encantado, me gustaría muchísimo que le des un me gusta y lo puedas compartir con la comunidad, no sin antes indicarte que me puedes acompañar de manera directa ya en todas las redes sociales como lo estás viendo en este momento, así que Dios me delante, nos estaremos viendo la próxima vez en vivo y con más información. Un buen día, muchísimas gracias, cuídate mucho y nos vemos muy pronto.